All your soul and atrayente, sin gracia ni belleza. Uniremos las dos partes del Salmo 44. Me brota del corazón un poema bello, Recito mis versos a un rey, mi lengua, mi lengua es ágil, pluma de escriba eres, eres el más, más bello de los labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Siente al flanco la espada valiente, es tu dada y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia, tu diestra te enseña a realizar proezas, tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden se acobardan los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, Dios, permanece para siempre. Centro de rectitud es tu centro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amamirra, Aloe y Acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. Del pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofil. Escucha, bellísima vestida de perlas y brocado, la llevan ante el rey con un séquito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen de entre alegría y algación van entrando en el palacio real a cambio de tus padres de los hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero, Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. daré una multitud como arte, porque se entregó a sí mismo a la muerte. Dios nos ha concedido la gloria de su gracia en su querido Hijo, por el cual por su sangre, hemos recibido la redención. con la redención con verdad no vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país en su ley esperan las islas esto dice el Señor Dios que crea y despliega los cielos consolidó la tierra con su vegetación da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te amo, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan, cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne. Ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El, el, el Señor, Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El, el Señor, Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.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 a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con ella a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se lo ungió con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, Dice, «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres?» Esto lo dijo no porque le interesaba a los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iba echando. Jesús dijo, «Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque los pobres lo tendrán siempre con ustedes» pero a mí no siempre me van a tener. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que lo había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iba y creían en Jesús.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 los primeros cristianos interpretaron como una profecía de Jesús fue empapado totalmente, siempre su vida fue guiada por el Espíritu Santo. Yo quisiera resaltar dos aspectos o dos actitudes de, de este ciervo que nos ayudan también para nosotros que especialmente como sacerdotes los que estamos aquí o ustedes como seminaristas pero pues es para todos los fieles. Cómo Jesús, o como aquí este siervo, se presenta con una actitud nueva, eh, especialmente con una actitud humilde y una actitud de servicio. Eh, por una parte hace ver que Él viene para implantar la justicia de Dios, pero no va a clamar, no va a gritar, no va a hacer escándalo. No se esperaba con personaje portentoso, poderoso, se presenta como una persona humilde y sencilla y sabemos que así fue Jesús. Eh, y resalta los cánticos con esta palabra siervo y para hacer ver que él viene a hacer la voluntad de su Padre y si algo se caracterizó Jesús fue eso. Siempre estuvo fiel, firme en hacer la voluntad de su Padre. Él no vino a presentarse como un Dios poderoso, sino como un siervo. Y el mismo Jesús dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. A mí se me hace muy importante cómo descubrir y hacer nuestro estas dos actitudes fundamentales que se me hacen como base fundamental para entender todas las de su pasión aquí nos relata San Juan de cuando Jesús fue a, a Betania la casa de María Marta y Lázaro después de que Jesús ya había resucitado a Lázaro y nos hace ver por una parte la actitud de María eh, los especialistas nos hacen ver qué tal hace referencia a la comunidad cristiana. Una comunidad cristiana donde se recibe a Jesús, donde Jesús es el centro, donde hay actitud de servicio como la de Marta, donde está el ser es signo o testimonio de la vida, que en este caso lo representa Lázaro. Y, pero se centra más, o San Juan resalta más la actitud de María. Eh, Dice que María eh, tenía una libra de perfume de nardo auténtico y costoso y empezó a ungir a Jesús los pies y lo jugó con su cabellera. Esta actitud es increíble como Jesús deja que haga ese, ese acto a su persona son pocas las y aquí la defiende cuando cuando Judas toma la actitud contraria empieza como a comentar o criticar por qué no se vende mejor este perfume y se vende y se le da después a los pobres Jesús la defiende Aquí vemos entonces dos actitudes casi contradictorias, por una parte está la actitud de María, say Yo también merezco ir De Jesús que se ha prestado mucho en la iglesia para interpretarlo y a veces mal o ha hecho mucho daño cuando dice que los pobres siempre los tendrán. Y quien se inclina a pensar que, bueno, pues Jesús mismo dijo que los pobres van a existir siempre entonces de que no hacer nada por los pobres. Pero Jesús no tomó esa actitud no obstrupo. a ver el texto, dice que cuando María hizo eso, lo jugó con sus cabelleras, que toda eh, la habitación quedó perfumada. Cuando realmente hay amor entre nosotras, todo el ambiente se, se llena de, ese, de esa fragancia. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión. Para, para que consigamos la gloria de la resurrección. Concédenos, Señor, la protección de tu madre, consuelo de los afligidos para poder nosotros consolar a los que están atribulados mediante el consuelo con que tú nos consuelas. Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación que te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, o concede a tus fieles obediencia y paciencia. todos los que están operando en la salud de los que están enfermos para que no se desesperen, viendo sobre todo que el pueblo no se cuida no les interesa acatar el estar en sus casas pero si se enferman exigen ser atendidos reclaman que no se les dé un buen servicio que a todo esto los doctores y personal y médico y sanitario puedan tener paciencia y puedan servir con humildad al estilo de Jesús. Oremos. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso. Y a nosotros concédenos también, que un día participemos de su felicidad.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 y se renueva el misterio de nuestra redención por él glorifica a tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza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 como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y líbranos de esta pandemia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Tú no tengas en cuenta nuestros pecados y en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que dices, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Y con tu Espíritu.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 Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, Santifícame. Cuerpo de Cristo, Sálvame. Sangre de Cristo, Enviávame. Agua del costado de Cristo, Lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, Óyeme. Dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas, Que me aparte de ti, Del maligno enemigo, Defiéndeme. En la hora de mi muerte, Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, así deberá ser levantado en alto el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él,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 y su misericordia llega a sus bienes, de generación en generación. See you.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 con estos dones de salvación, suplicamos Señor tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de su vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos el, el programa que hemos hecho de Semana Santa. seguimos recordando los horarios para las actividades de esta semana el día de mañana, martes y el miércoles a las 5 de la tarde será transmitida una catequesis cuaresmal eh, será en vivo por el canal de Youtube Evangelio de Cristo Vivo para Nuestra Señora de la Paz y por medio de Facebook eh, a través de Santiago Alberto Valerio para la Parroquia San Matías el Jueves Santo, la celebración eucarística será a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde tendremos la adoración al Santísimo Sacramento. El día viernes, el Viacrucis será a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde el oficio de las siete palabras y a las 5 de la tarde la celebración de la Pasión del Señor. Todas las celebraciones serán transmitidas por el canal de YouTube Evangelio de Cristo Vivo y por medio de Facebook Santiago Alberto Valeri la vigilia pascual será el sábado 11 de abril a las 7 de la noche y de igual forma será transmitida por estas plataformas Dios y Padre nuestro, el pueblo que quiere obedecerte purifica purificado de la antigua hermandad por tu misericordia